mi pana el randy y yo por estar de andariego con un chuchaki maldito no, no encontraba ni siquiera ni, ni dónde comer a las 4 de la tarde un almuerzo ahí está ahí está el show la así es que era Finalmente al bailón del diablo de de ¡Oh! noche! ¿Cómo estás? inesperado! inesperado y Abajo. Claro. Me ¡La <risa> <sos miedo> <risa> Dale, más dijimos porque solo es la luz, nomás que nos espantamos pero ya llegamos acá, al final del puente, y seguimos para el del se acerca la navidad ahí tenemos el arbolito de navidad de baños y a nuestras espaldas el pailón del diablo la ruta más corta estamos aquí con Randy Hola. ¿qué tal? saludos para San José de Minas un saludazo saludos Grego León ¿qué más Vigil? <risa> vamos de ahí vamos a ver Vamos a ver. Por aquí, si no mal recuerdo, aquí habían unos duendecitos o algo así. No, no. Aquí es una señora tabaleña que está vendiendo sus artesanías. Por aquí las frutas. La ruta más corta. Miren ahí la variedad de frutas en el Pailón del Diablo. Miren. Hasta Choclito. Eh. Sí. Habíamos llegado acá al Pailón del Diablo de mañana. Pero no de noche. Y por acá no, no sé si hay un duende o algo por el estilo. Porque saben vender duendes por aquí. las cadenas ahí están los duendes ahí están los duendes miren ahí los duendes de baños ahí tenemos eh, no que saben haber unos duendes más grandes aquí tenemos duendes pequeños para colgar para colgar como miren acá de, saliendo de una olla una vasija de barro algo así oh. ¿Cómo se llama? ¿Aún Todavía no? no está activada. La Aún no está activada. Lo vaya a comprar ahí lo activa. Entonces. Ah, ya, muy bien. Sí. Saludos, saludos sí. para el programa Quito Ecuador. Y bueno, algo así es como se vería en la noche el Pailón del Diablo. Estamos entrando por la ruta más corta. Por ahí, si se escucha el agua. Está... ¿Qué les parece? Baños amigos, opinen, opinen. Estamos en la nocturna, un rico domingo saliendo de un chuchaqui. Bueno, y ahora sí ya estamos con ánimos para empezar este gran video. Qué goce, que goce. Randy parece que se había perdido, no sé. No asoma. Que le estoy buscando. Y no, no asoma. Vamos a ver si es que oh, no, se ha venido por acá porque. Por no, no, no aparece. Eso pasa por quedarse atrás, pero no, no es para perderse este camino. De seguro está por acá nomás. Estaba entretenido en las fotos, viendo lo que hay aquí. Y pues parece que se retrasó o se adelantó. Vamos a ver si es que no les encontramos. No le encontramos en el puente, quiere decir que está todavía por acá atrás. ¡Randy! Me parece que todavía. Sí, que aún no eso. llega porque no. No aparece todavía. Es raro porque. <ríe> Ya debería aparecer <risa> lo que me pasa, lo que me pasa en este transcurso de, del día, una resaca, pero miren, miren aquí, lo que es el pailón del diablo. Ya, ya dije se perdió, pero ya ha entrado la cascada, dice. Ya te encontré. Ya, ya, ya nos encontramos, ya está. Buscando, digo ya creo que la ha llevado el duende. Ya me llevó la llorona. Pero... ¡O el diablo! Por bueno. Lo estoy llevando ahora. Bueno pues, de todo nos pasa y estamos conociendo el pailón del diablo en la noche. Y de ahí por ahí nos vamos a ver si es que hay una alguna hembrita y una cervecita. Todo bien. Ojalá. No pase nada, no me chume. Bueno, estas es horas de subir. Y. Nada, pues. Sigamos, sigamos, sigamos. Quiero enviar un saludo para Deporte Licán de Chimborazo. Y pues bueno. Acá. No sé si alcanzan a ver dónde voy a apuntar con el dedo. Está la cascada. Cambiando de colores. Ahí está Randy tomándose unas fotos. Está por aquí más o menos la cascada ahí. A mí me dijeron que esto se veía tal y cual como el TikTok. Mentira. En vivo se ve mejor. Porque el TikTok es pura fantasía. Y lo que no es fantasía es el pailón del diablo, sí es iluminada la cascada y bueno Randy por acá estamos en baños vamos a seguir bajando y como les decía el, estoy con un estabilizador pero todavía no sé utilizarle y además del puente que también se mueve es por eso que la pantalla está así Aquí las rocas que dan un detalle bastante, bastante importante para baños. ¿Ve? ¡Ve ese eh! ¡Se loco! ¡Ya quiero botarse ya! De colores. Esa cascada. Desde que se fue, el mundo me trae sorpresa. Con un buen café, me tomo una buena cerveza. Así es. El mundo me trae sorpresas. Como dice el tema, baños es bien bonito. Y por eso hemos llegado. Bueno, no, no pensamos venir, pero nos animamos y estamos por acá. Ya mismo vamos a salir a Quito, a Minas. Saludos para Alcibar, Santander, por ahí a los amigos que trabajamos en lo que es las cunetas de la Merced también por ahí. Y a las personas que siempre nos siguen en San José de Minas, muchas gracias. Terminamos este 2022 con buena energía. Y qué frío que hace por acá, ya estoy ya llegando al agua. Miren la cascada. Ya les muestro. El teléfono no puedo girarle porque está estrecho por acá el camino. Pero miren. Aquí tenemos el agua. la cascada la fuerza vean. Recuerdan que había demasiada agua y había llegado al otro lado pues hay que tener cuidado también con eso pero por ahora estamos todos bien ahí arriba está Randy Estamos tomándonos unas fotitos por acá. Haciendo lo que se puede. Así es como despedimos. ¡Riguelos!